¿Cómo están? Este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Si te gusta este video, ya sabes, pulgar arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto la opción, miembros del canal, super sticker y botón gracias. eso nos ayudará justamente para que el canal siga haciendo en vivos, transmisiones y videos de análisis futbolístico y por supuesto también estamos en microcast, acuérdense, descarguen la aplicación, ¿sí? regístrense, reclaman 50 Coins con el Bonus Jimmy y así escuchas a Momentos Deportivos CC en microcast. Vamos con el primer video de tres que vamos a hacer de lo que podría pasar con Ecuador Brasil el 27 de enero, vamos a hacer comparativo Cuatro últimos partidos: Ecuador, cuatro últimos partidos: Brasil, y no se pierdan el segundo y el tercero, que es la continuación de esta situación. Así que vamos, Psh, y ya estamos aquí, señores y señores. Si usted prefiere, me pongo aquí o me voy para allá, me voy para allá, vámonos entonces para allá. Y bien, ya estamos en el video. Así que vamos a analizar de una vez. Primero, vamos con Ecuador. Veamos que prácticamente nos demostró Ecuador en estos cuatro últimos partidos. Ahí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos, sí, sí, acá, allá, acá, acá, allá, listo. Si ustedes ven, ahí están los cuatro últimos, aquí nos vemos a, mí, a mi izquierda, los cuatro últimos partidos de Ecuador. Fecha 5, fecha 12, fecha 13, y fecha 14. Los rivales que tuvo, los rivales que tuvo y por supuesto el sistema de juego y los resultados. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta información, tenemos que ha utilizado dos, dos arqueros. Utilizó tres, tres laterales, dos volantes de corte, dos extremos, dos zagueros, ¿sí? pero en un partido que es en la fecha número 5, utilizó tres zagueros dos extremos y dos delanteros, en un caso cuando utilizo el 4-4-2 y un delantero en el 4-2-3-1 y otro en el 3-4-3, está chévere todo, ¿no? ustedes ven allí las alineaciones que utilizó Ecuador para estos partidos, fecha 5 la tenemos allí, la tenemos como base, en la fecha 12 cambia de arquero, continúa, ahí vuelve a la línea 4 porque acá estaba la línea 3 en, el primer, en la fecha 5, Vuelve a la, a, la, a la opción de 4 zagueros, dos volantes de contención, dos laterales y dos delanteros. En ese partido termina 0 a 0. En este partido, que es en el caso de la fecha 13, vuelve al 4-3-1. Utiliza dos volantes, dos laterales, un creativo. Escuchen bien lo que estoy diciendo: un creativo ¿sí? y un delantero. Y contra Chile, que ahí están también en este momento, a mí, a este lado contra chile utilizó dos volantes de contención dos extremos un media punta en este caso Mena y estrada adelante en pocas palabras 4 4 1 1 o 4 4 2 como ustedes quieran ver entonces si nosotros hacemos el, el conteo de jugadores utilizados en estos partidos ahí lo están viéndolo ¿no? en total son 18 Chévere, está haciendo buen trabajo en este caso Alfaro y eso es bueno porque está probando aparte de los 11 titulares 7 jugadores experimentando y eso prácticamente le da más movimiento a la selección ecuatoriana y aquí tenemos en este en este listado dos creativos en este caso Angelo este, Ariton Preciado y Jeremy Sarmiento ojo quiero que tomen atención a esta situación esto que quiero que está aquí esto que está aquí tomen atención ¿Por qué? Porque en el 3-4-3 no hay creativos. En el 4-4-2 no hay creativos. En el 4-2-3-1 hay uno, Sarmiento. Y en este 4-4-2 hay uno. Por lo menos en estos dos últimos partidos vemos que Ecuador tiene dos creativos. Hasta ahí estamos bien, chévere. Alfaro empieza por lo menos en una posición de su vida en lo, en, lo, en lo colectivo de Ecuador, pero aún así le falta más partidos y ya van a ver por qué. Si ustedes se dan cuenta Ecuador ha ganado un partid dos partidos, Venezuela y Chile y empató contra Colombia. Ha hecho 7 puntos, no hay problema, 7 puntos de 10. Me parece muy bien y eso prácticamente lo consolida en un tercer lugar en las eliminatorias. Pero ahora vamos viendo a Brasil Y ustedes se van a dar cuenta de una cosa Porque yo sé que todo el mundo está preocupado De que Brasil viene, no viene Neymar Que le vamos a poder ganar Y todas esas situaciones Vamos con Brasil Y bien, ya estamos con la información de Brasil Lo mismo, cuatro últimos partidos Fecha 5, fecha 12, fecha 13, fecha 14 En la fecha 5 utilizó Alison. En la fecha 12 utilizó a Ederson Moraes y luego volvió a ratificar a Alisson. Hasta ahí, si comparamos eso con Ecuador, perfecto, no hay problema. Luego tenemos a Danilo Marquinhos, Eder Militao, Alessandro, en la primera. Luego tiene a Emerson, Lucas Verísimo, Diego Silva, Alessandro. Danilo Marquinhos, Diego Silva, Alessandro. Danilo, Marquinhos, de Militado, Alexandro. Si ustedes se dan cuenta, fecha 12, fecha 13, hizo cambios. Ustedes se dan cuenta de eso. Aquí está todo. Por eso tengo, es bueno hacer estos comparativos. Mientras que Danilo y Emerson se alternaron, más Danilo que Emerson, en la defensa, Marquinhos, de Militado, Lucas, Lucas Verísimo, Tego Silva. Marquinhos, Tego Silva y luego Marquinhos era militado, prácticamente cuatro zagueros aprobados en diferentes fechas mientras en uno pone en este caso a Marquinhos y Eder a otro pone a Verísimo y Silva luego pone Marquinhos Silva y luego Marquinhos Eder prácticamente los, todos han estado jugando ¿se dan cuenta de la situación? eso me habla a aclarar claras que a pesar que está probando, sigue probando si te miren los resultados Prácticamente obtiene 8 puntos de 10. 8. Para que ustedes se den cuenta. De ahí he utilizado 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-3-3 contra Colombia. Porque Colombia le jugó 4-3-3. Y luego 4-2-3-1 más a 4-3-3 a Argentina. Hasta ahí todo está chévere. Y ahí están viendo ustedes las generaciones alineaciones, alineaciones y alineaciones pero ¿qué creen ustedes que yo topo aquí si ustedes se dan cuenta por eso yo dije que te pongan mucha atención a esta situación mientras que en Ecuador hay dos creativos Sarmiento y Ayrton Preciado y en Brasil 4 y también dije, pongan atención porque ustedes van a darse cuenta de esto en la fecha 5 está Fred, Paquetá y está Neymar, tres creativos, tres, en la fecha 12, Fred, Rafael, Neymar y Paquetá, cuatro, solo que Paquetá aparte de ser creativo, Extremo es delantero centro. 4. Ahí está el 4-1 Uruguay. Fecha 13. Fred. Paquetá. Rafael. Neymar. 4. Para quitar posesión a Colombia. 4. Fecha 14. Fred. Rafael. Paquetá Vinicio Junior 3 Si ustedes se dan cuenta En el fútbol moderno Lo sigo manifestando y no me canso de decirlo Creativos Creativos Ustedes dirán, tú estás loco, oye ¿Cómo puedes decir eso? Pero si aquí están las pruebas, señores ¿Cuándo utilizas creativos? Cuando quieres ser tratamiento ofensivo Argentina utiliza 3. Brasil utiliza entre 3 y 4. Ahí está el 4 1. Por eso el 4 1 Uruguay. Ahí están. Revisen el historial. Paquetá, Rafael, Neymar y Fred. Pero Neymar es utilizado como extremo, pero aún así se mete como medio centro ofensivo. Porque todos se turnan. Tu, tu, tu, tu, tu. El, cambio, el cambio de ritmo es evidente. Ahora entendemos por qué Brasil, a pesar de que sigue cambiando jugadores, sigue siendo contundente. Pues. ¿Cómo la ven? Y esta, es una, esta es la parte de un video. Porque se va a venir otro video de esta situación. Entonces, la primera parte, comparación entre estos dos. Brasil sigue experimentando y sigue ganando ritmo. Ecuador a duras penas en dos últimos partidos logra consolidar... ¿Sí? Logra consolidar una estructura en dos partidos. ¿Quieren verlo? Ahí está, Venezuela y Chile. Porque pierdes con Venezuela y empatas con Colombia. Pero aquí ya como que en algo te consolidas contra Venezuela, pero aquí terminas ganando 2-0. a 0. Apenas cuántos goles anotas? 4. 4. Pero recibes... Dos. Brasil hace cinco goles, sí, hace cinco goles, pero solo recibe uno. Solo recibe uno. Entonces el partido Brasil-Ecuador allá arriba va a ser bravo. Ponga quien ponga, que dicen no, que Brasil va a venir a, a, a probar y va a venir clasificado, señores. Con esto les demuestro que no es así. Con esto les demuestro que no es así. Y yo poco me equivoco en ese sentido. Ustedes ya han visto todos mis videos que he hecho de estas proyecciones. Hasta el momento me he equivocado. Les dije del problema de Brasil-Ecuador allá. En los primeros meses de este año. Y Brasil. Le ganó Ecuador y vino la bajón. Porque justamente jugadores sin ritmo. Y ese análisis, Tomeo, lo voy a hacer. Entre el segundo y el tercer video. ¿Cómo llegan estas elecciones En ritmo. Y ustedes se van a dar cuenta que Ecuador va a tener problemas. Y cuando llegue el partido de Ecuador-Brasil. Ahí arriba va a haber muchas novedades. Esperemos que no. Pero va a haber muchas, muchas novedades. Pero si tú consideras que está, esto está mal. Que dices cualquier cosa. Aquí en la cajita de comentarios puedes dejar todas las respuestas sobre este tema. Pero es evidente lo que está pasando. Por eso Brasil y Argentina están predominando, y este más porque no ha perdido ningún partido este no ha perdido ningún partido pero solo el 27 de enero sabremos si Brasil se lleva una derrota de aquí se lleva un empate o gana pero lo lógico para sería que aunque sea el empate te saques, ese empate yo no te pido ganar, no ganes porque no vas a poder con esto no vas a poder, pero aunque sea ganar el empate aunque sea, saca el empate, perdón, no ganes, saca el empate. Porque los empates no se ganan. Así que, si tú consideras que este señor está loco, o está cualquier cosa, está toc toc, ya sabes. En la cajita de comentarios puedes dejar todos los, los comentarios que quieras, si quieres decir que está bien, que te salude, cualquier cosa, en la caja de comentarios. Suscríbete, como está ahí arriba, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones, así que te muestra el video de arriba. Y por supuesto, también, miembros del canal. Y por supuesto la opción gracias super stickers y por supuesto comparte este este canal para que otras personas lleguen y comenten aquí así que le damos saludos a toda esa gente que confía en este canal que considera que por lo menos hay un canal que hace estos análisis y por supuesto estamos aquí así que nos vemos en otro video, ya saben segundo video, después de este viene la segunda parte de, esta, de este contenido, así que nos vemos señores, soy Jimmy Escalante de Momentos Deportivos S, adiós